La imagen de una vaquilla levantando por los aires a un hombre de 56 años no deja indiferente. Es uno de los tres fallecidos en apenas 24 horas en la comunidad valenciana en los Bous al Carré. La investida se produjo en la madrugada del martes de la semana pasada. Ayer no pudo superarlo. Otra de las muertes se produjo en Melilla. Fallecido es un ciudadano francés de 60 años. Fue levantado y pisoteado por un toro en Pedreguer, Alicante, el 8 de julio. Tras nueve días en el hospital, murió este lunes. Desde la Generalitat se ha recordado la obligación de cumplir las normas.